Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a seguir viendo otros tipos de, de latches. En particular vamos a ver los latches de tipo D y de tipo JK y vamos a ver los problemas que solucionan del que ya hemos visto, del latch tipo SR. ¿Okay? Básicamente, si os acordáis, el problema que teníamos con el latch de tipo SR, era que la combinación 1-1 no estaba definida. Y si en algún momento llegábamos a poner esa combinación en la entrada del Latch, podía ser que el comportamiento del Latch a partir de ese momento eh, se descontrolara y, y, y no fuera conocido. ¿vale? Entonces era un problema que tenía. Para evitar eso, pues se definen otros, otros Latches que se basan en el tipo de pero añaden ciertas puertas en la entrada, se basan en el tipo en el tipo SR, perdón, pero añaden ciertas puertas para modificar su comportamiento. El primero que se define o que vamos a ver es el de tipo D, que básicamente lo que queremos es que poder almacenar un valor o el otro, almacenar un 0 o almacenar un 1. Va a tener solo una entrada, como su nombre indica, latch de tipo D. Si escribimos un 0 pues lo que hacemos es almacenamos el 0. si escribimos un 1, almacenamos el 1. Aquí hay un problema, si no buscamos una forma de poder hacer que se almacene, que, que se guarde el estado actual, a la salida o el valor almacenado siempre va a ser de la entrada, a mí me interesa poder quitar la entrada, poder cambiar la entrada y que el valor que está internamente en el latch quede establecido durante un tiempo concreto. Para eso tenemos que añadir una entrada más. Tenemos que añadir la entrada de, de enable. Si no añadimos una entrada de enable, el comportamiento de este Lash del tipo D de no tendría mucho sentido. ¿vale? No, no sería muy útil. De forma que, este enable, ¿qué hace? Si el enable está activado, se almacenan los valores que hay en la entrada. Si el Enable está desactivado, si el Enable vale 0, vale lo que hace es se conserva, se continúa almacenando el mismo valor que teníamos internamente, es decir, no actualizamos el valor interno. Por tanto, si tengo un Latch de tipo D y quiero almacenar el valor 1, pues lo que tengo que hacer es activar el Enable y poner en la entrada D un 1, que quiero almacenar el 0? activo el enable y pongo en la entrada un 0. Que quiero dejar un valor almacenado, el que sea que haya en ese momento, desactivo el enable. Mientras que tenga el enable desactivado, pues es el valor que tenía queda ahí almacenado y, y guardado. Pues tal como habíamos dicho, est estos otros nuevos tipos de latches se van a construir siempre tomando como referencia o, co o de base el latch tipo SR. ¿Vale? Así que vamos a construirlo suponiendo que disponemos de un latch de tipo SR. Lo único que tenemos que hacer es añadir ciertas circuiterías, ciertas puertas lógicas, un pequeño circuito combinacional a sus entradas para que su comportamiento ahora sea el que nosotros buscamos, el nuevo, el del latch, el del nuevo latch que hemos definido. ¿vale? Así que teniendo en cuenta cuál es el comportamiento de un Latch de tipo SR. Y teniendo en cuenta cómo queremos el comportamiento de eh, un Latch de tipo D, podemos construir una tabla que nos diga para las entradas del tipo D qué tenemos que poner en las entradas del SR para que se comporte como esto. ¿vale? Pues vamos allá. Aunque la tabla esté hecha, ahora os la explico. ¿vale? Imaginaros, en el primer caso, en 0,0, lo que queremos es que guarde el estado Q. ¿Qué combinación tenemos que poner en SR para que se guarde el estado de Q? Pues la combinación 00. Así que aquí lo que hacemos es poner un 00. 0. Cuando en la entrada enable ID haya un 00, 0, en SR tiene que haber 00. 0. Lo mismo nos tiene que pasar cuando tenemos 01. Cuando tenemos 01 también se guarda el estado de Q. Entonces, con 01, también tenemos que forzar que la entrada en S y en R sea un 0. Vamos a los otros dos últimos casos. Cuando en enable tengo un 1, es decir, está activo el enable y en la entrada hay un D, lo que tengo que, eh, en la entrada D hay un 0, perdón, lo que tengo que hacer es guardar un 0. Entonces, ¿qué combinación SR es la que genera esto o la que produce esto? Pues la combinación de entrada 0, 1 así que cuando tengo 1, 0, enable 0 de 1, lo que tengo que hacer es definir el s y el r como entradas 0 y 1. Tengo que generar un 0 en la s y un 1 en la r. Y ya por último, cuando tengo 1, 1, pues uh, lo que tengo que hacer es escribir o guardar un 1 en el, en el latch. Para escribir un 1 en el latch, con un sr lo que tengo que hacer es poner a la entrada un 1 y un 0. Por tanto, para el caso 1, 1, lo que tengo que hacer es poner en sr Uh, uno, es como una traducción, es una traducción entre lo que hay, lo que habrá en la entrada del nuevo latch y lo que tengo que escribir en el SR para que se comporte de esa forma que yo busco. Al fin y al cabo, estos son dos funciones, dos circuitos combinacionales, para es, uno para S y otro para R, podría minimizarlos, etcétera, etcétera, pero bueno, ya veis fácilmente que la R es igual a eh, D negado And enable y que la S es igual a eh, D sin negar por enable. ¿Vale? Así que básicamente lo que tenemos aquí son dos puertas AND, tendremos que conectar dos puertas AND, las dos conectadas con el enable y la entrada D aquí tendrá que estar negada y en el de abajo tendrá que estar sin negar. ¿Vale? Así ya tendríamos construido lo que sería nuestro flip-flop de tipo eh, de tipo D. Os lo dibujo aquí para que lo veáis. Entonces, este sería ahora nuestro flip-flop de tipo D, ¿vale? Esa caja negra que incluye el flip-flop de tipo SR y esas puertas lógicas. Si nos fijamos internamente eh, la construcción de, de ese flip-flop, pues básicamente es tener las puertas NOR de un uh, flip-flop de tipo SR y añadir la lógica, la circuitería que hemos calculado antes a partir de la tabla de la tabla de verdad o en la versión, en su versión de puertas NAND tendríamos que hacer ciertos ajustes con las puertas de entradas aplicando burbuja, etcétera Pero también se podría eh, obtener esa implementación con puertas NAND, ¿de acuerdo? Así que internamente podríamos construirlo de esta forma, que es un flip-flop de tipo SR más esas puertas que hemos dicho. El siguiente tipo de latches que, que veríamos serían los latches de tipo JK. ¿vale? Estos latches, al igual que el tipo D, lo que buscan es solucionar el problema de tener una entrada 1-1 en el sistema, eh, en el latch tipo SR. ¿vale? Lo que hace es que, en lugar de simplificar a tener una única entrada, mantiene las dos entradas y lo que busca es darle un sentido, un, una nueva función a la entrada 1,1. 1, ¿vale? sí. Entonces lo que hace es sustituir esta función 1,1 1 por otra función. Así que las tres primeras, estas de aquí, son las mismas, vale. y lo que hace es cambiar la función del caso eh, que nos daba problemas eh, con SR. En este caso define, el JK lo que define es que cuando tenga la entrada 1,1, 1, lo que hace es girar, cambiar el estado que tiene internamente. ¿vale? Si tiene un estado que vale 0, eh, pasará a valer el estado almacenado 1, y si tiene almacenado el 1, pasará a valer eh, el valor 0. ¿vale? Lo que hace, para diferenciarlo con el tipo SR, es renombrar las eh, variables J y K, para no, no tener problemas. Entonces, la, la S viene a ser la J y la K viene a ser la, la R del reset. ¿okay? De nuevo, la implementación se va a hacer utilizando internamente un Latch de tipo SR y añadiendo puertas lógicas, como vamos a ver ahora eh, aquí. Pues teniendo en cuenta esto, el, el comportamiento de base, tenemos que mirar qué eh, valores tengo que escribir en S y R para que el comportamiento sea este de aquí. Pero fijaros que ahora ...tengo que buscar una casuística en la que no me basta con ver las entradas... ...tengo que ver la entrada y el estado que almacena en este instante de tiempo... ...porque su comportamiento depende de las entradas y del estado. Entonces tengo que tener en consideración estos tres datos... ...la J, la K y el estado actual. ¿vale? Esto sería el estado actual, el valor del estado actual. Y en función de esas entradas, ¿qué tengo que escribir en ese ...para que se comporte con este comportamiento que tengo aquí, ¿ok? Vale, pues, fijaros, si estamos con 0,0 y lo que tengo es un 0... ...lo que tendremos que establecer en el siguiente estado es guardar el estado Q... ...es decir, o escribo un 0 o guardo el valor que tengo actualmente. Para conseguir un 0, si tengo actualmente un 0, puedo hacerlo de las dos formas... ...o diciendo que se escriba un 0 o diciendo que se conserve el estado... Por tanto, esto es o diciendo que, o poniendo la entrada 0,0 eh, o la entrada 0,1. En definitiva, lo que tengo que poner a entrada es 0x, mientras que tenga un 0 en la S ya se comporta de la forma que buscaba. ¿Qué pasa si lo que tenía almacenado es un 1? Si lo que tenía almacenado es un 1, eh, ¿Qué pasa si lo que tengo almacenado es un 1? Entonces, si tengo un almacenado un 1 y en la entrada me ponen jk igual a 0, los dos, diciéndome que lo que se tiene que hacer es conservar ese estado, entonces puedo o bien conservar el estado, o bien escribir un 1. En definitiva, tengo que poner en s y r cualquier cosa en s, x, o un 0 y, perdón, un 0 en r. ¿vale? Después, si lo que me dicen es que haga un reset y lo que tengo con el JK, J0, K1 es hacer un reset, ¿Mm? aquí lo tenéis, y lo que tengo almacenado es un 0, pues vuelvo a tener dos alternativas como en el primer caso o hago el reset o conservo el estado o hago el reset, perdón, o conservo el estado o hago el reset. Así que la entrada es 0x. ¿Mm? Si tengo almacenado por el contrario un 1 y lo que quiero es que pase a valer 0, lo único que puedo hacer es hacer un reset. Porque si guardo el estado, se me guardaría un 1 y no es lo que busco. Yo busco tener un 0, porque se quiere hacer un reset. Por tanto, en este caso, lo único que puedo hacer es, eh, perdonar, eh, hacer un reset. Este de aquí. Por tanto, la entrada tiene que ser 0,1. En el siguiente caso, si lo que tengo es un 0, y quiero hacer un set, quiero que pase a valer 1, la única alternativa que tengo es hacer el set del SR. No puedo, si almaceno el estado, si conservo el estado, seguiría teniendo un 0 y no es lo que busco. Entonces, lo que hago es un set. ¿Vale? Sin embargo, si lo que tengo almacenado es un 1, y lo que quiero hacer es un set, puedo o bien seguir conservando el estado, o bien hacer el set. Así que eso es X0, me da igual el valor de entrada de la S, con que la R sea un 0 ya se cumple alguna de las dos condiciones que yo estoy, eh, que necesito para definir ese comportamiento. Y ya en los dos casos de cambiar estado, como esta función no está implementada en SR, solo la puedo implementar o haciendo un set o haciendo un reset. Así que si tengo un 0 y quiero cambiar el estado, lo único que puedo hacer es un set, que es 10. 0. Y si tengo un 1 y lo que quiero hacer es cambiar el estado y que pase a valer 0, lo único que puedo hacer es un reset, que es la combinación 0. Pues una vez que ya hemos definido cómo sería la tabla de verdad, que nos hace la correspondencia entre las entradas JK que va a tener el nuevo circuito, y las entradas SR internamente, que tendrá el flip-flop de tipo el, el latch perdón, de tipo SR, pues lo que nos queda es generar las puertas que generan esta entrada S en función de JK y Q, el estado actual, y esta entrada R, esta de aquí, en función de JK y el Q actual. ¿vale? Es una función de tres variables, pues lo que puedo hacer es un mapa de Carnot, Para el caso S, de J, K y Q, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, entonces esto es 0x, 0, 0, y 1x, 1, 0, 1, x, 1, 0. Entonces S, para generar S, cogería estos dos 1, así que S es igual a J por Q negado, porque Q vale 0 en esos dos unos, ¿vale? Y para la R, ¿qué nos quedaría? Pues lo mismo, hacemos un mapa de Carnot. J, K y Q. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 1. Aquí sería X, 0, X, 1, X, 0, X, 1 y 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Aquí cogería estos dos unos, por tanto la R sería igual a, estos dos unos corresponden a Q1. K1, pues K por Q. ¿Ok? Así que a las entradas estas tendría una puerta A en cada una de ellas. La S sería J no Q. J no Q. Y la K vendría aquí junto con Q. Q por K sería la R. Entonces la R es Q por K. ¿vale? Y aquí podemos ver cómo me quedaría el circuito, el nuevo Latch JK, Habiendo implementado internamente, habiéndolo implementado internamente con un latch tipo SR y estas dos puertas que me han surgido del análisis de la puerta de la tabla de verdad que me haría la correspondencia entre las entradas y el estado actual y las entradas que tengo que fijar en R y S. Y bueno, de esta forma ya habríamos visto eh, dos latches nuevos que serían el latch tipo D y el latch tipo JK que solucionan el problema que tenía el latch tipo SR, ¿vale? Ahora ya en los siguientes vídeos lo que vamos a ver es la, eh, el hacer estos circuitos síncronos, entonces eh, que ya reciben el nombre de flip-flops, tendrán el mismo comportamiento, tendrán las mismas entradas, vamos a ver por tanto el flip-flop tipo SR, tipo D y tipo JK, pero lo que la diferencia va a ser que los cambios solo se producen en un instante de tiempo determinado un único cambio por periodo. Bueno, esos cambios se van a producir por una señal de reloj y solo se va a producir un cambio en cada señal de reloj. ¿Vale? Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.